Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, hoy les vengo a hablar de una aplicación que yo uso y con la que he comprado algunas de las ofertas en el juego, no se trata de ningún hack, es una aplicación 100% legal, la cual van a poder adquirir directamente de su tienda de aplicaciones, la aplicación se llama Google Opinion Rewards, tal cual la buscan y se la descarguen, no les va a ocupar mucho espacio ya que solo pesa 2.6 MB, así que es de lo más ligera. Con esta aplicación van a poder adquirir crédito de Google Play y lo obtendrán respondiendo encuestas. Dependiendo de la encuesta que respondan, será el crédito que van a recibir. Una vez que se le descarguen, eligen su cuenta de Gmail y le dan en Aceptar. Si no les aparece, solo necesitan agregar su cuenta y le dan en Aceptar. Ingresan su correo de Gmail y su contraseña de ese correo. Y ya con esto, habrán enlazado su cuenta de Google Play con la tienda de aplicaciones. Yo aquí tengo mi menú a la izquierda, voy a mostrarles mi historial de recompensas. Y con el poco tiempo que tengo usándola he logrado conseguir poco más de 75 pesos, con los cuales he podido comprar algunas de las ofertas en el juego. En esta imagen verán que mi saldo de Google Play era solo de 18 pesos con 13 centavos y la oferta era de 39 pesos, así que no me alcanzaba mi crédito que había obtenido con esta aplicación. Pero en cambio, en esta otra imagen ya contaba con poco más de 25 pesos y la oferta solo era de 19 pesos, así que esta vez sí pude comprar la oferta sin gastar dinero real. Para que la aplicación les funcione mejor, deberán de traer siempre activado su GPS y habilitado el acceso de ubicaciones, además de tener Wi-Fi y datos móviles activados. Cada vez que reciban una encuesta, les aparecerá en su barra de notificaciones. Solo presionen en esta notificación y les abrirá la aplicación. Ya solo deben de seleccionar la encuesta y responderla. Recibirán más encuestas si andan en lugares públicos como plazas, restaurantes, cines o lugares de diversión ya que este tipo de empresas son las que le solicitan a Google que les haga este tipo de encuestas. Así que se las recomiendo totalmente y si logran conseguir mucho crédito, pues podrán comprar más ofertas en el juego. Bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado y que les sirva este tip. Por favor, suscríbanse al canal si no lo han hecho y no olviden dejar su like. Los veo en el próximo video. Adiós.